Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En esta oportunidad quiero tratar un tema totalmente diferente y en esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre los anuncios que se hicieron de Flutter durante la Google I.O. realizada en mayo del 2019. Flutter tuvo varios anuncios importantes que están resumidos en el post este que les dejo el link en la descripción y que tienen que ver mucho con el futuro y hacia dónde Google piensa que Flutter puede ir. Como describe el título de la noticia, Flutter, un framework de UI portable para móviles, web, embebidos y desktop. Es decir, Google está apostando a que Flutter no sea solamente para hacer aplicaciones de Android y iOS, sino que sea un framework multiplataformas que nos permita, con una sola base de código, correr la aplicación en múltiples dispositivos de diferentes tipos. Lo que vamos a hacer hoy es jugar un poco con este Flutter for Web, ver si podemos correr alguna de las aplicaciones que ya hicimos eh, en un browser y ver en qué estado está. Y el otro que vamos a usar es el Flutter for Desktop para ver si podemos construir una aplicación de escritorio y tener las tres versiones corriendo. Por el momento la de Devices Embebidos no la vamos a usar ya que la Raspberry Pi que tengo yo es muy vieja y no lo soporta. De todas las plataformas que estuve analizando, el Flutter for Web es una de las más avanzadas que tiene, que tiene Google. Tiene mucho, mucha documentación en la página oficial donde explica cómo está hecho esto. Básicamente tenemos el framework que está hecho en Dart, por lo tanto mucho no cambia. Y lo que cambia es la parte esta amarilla que es toda la interacción con el browser en lugar de con Android o con iOS. La ventaja que tiene Flutter Web sobre las otras plataformas es que Dart nació como un lenguaje web por lo tanto el equipo de desarrollo tiene mucha experiencia en cómo compilar a Javascript a partir de Dart. Eso hace que sea mucho más robusto el framework y por lo tanto uno de los que mejor está funcionando actualmente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta sobre Flutter Web que actualmente se está trabajando con un proyecto separado para no meter ruido en el proyecto de Flutter por lo tanto tenemos que seguir algunas instrucciones especiales, lo que vamos a hacer es abrir el proyecto de github de flutter web que es donde están las instrucciones de cómo ejecutarlo, acá nos habla algunas limitaciones que tenemos que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que nuestros que no todos los plugins seguramente anden, por ejemplo si queremos usar Firebase seguramente eh, no esté implementado para web porque el plugin que utiliza la API nativa de Android debería utilizar la API de Javascript y quizás no está todavía migrado pero para empezar a hacer algunas pruebas sin ninguna librería extra nos va, nos va a venir bien antes de comenzar a trabajar con Flutter Web lo que vamos a estar haciendo es trabajar sobre esta aplicación que hicimos en el capítulo 3 que mostraba una especie de dashboard de fitness donde tenemos animaciones además de un custom painter que pintaba esta diagonal Carga de imágenes, por lo tanto, tenemos varios componentes claves de lo que es el framework de Flutter. Tenemos un montón de widgets anidados, estos widgets son animados y a su vez tenemos un custom painter. Es suficientemente compleja para hacer una prueba y sacar alguna conclusión útil. Les dejo el link al código original en la descripción. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre este código para hacerlo andar en Flutter Web. Lo primero que nos pide es instalar este paquete web webdev. Hay que tener en cuenta que muchas herramientas no están integradas ni a los IDE ni, ni al Toolbox que estamos acostumbrados por lo tanto algunas cosas las vamos a tener que hacer por separado vamos a tratar de resolver un paso a la vez por lo tanto vamos a ejecutar esto en la consola del proyecto Una vez que tenemos activado el web dev, lo que tenemos que hacer es configurar nuestra aplicación para que en lugar de usar Flutter utilice Flutter web. Como les había dicho, está en un proyecto separado, por lo tanto nuestra dependencia va a cambiar. Vamos a abrir nuestro archivo pubspec.yaml y básicamente vamos a cambiar donde dice Flutter por Flutter web. Tanto en las dependencias como en las dependencias de desarrollo. Luego de esto vamos a hacer un package.get, para que se baje esas dependencias y no funciona para setear nuestras dependencias lo que vamos a hacer es ir a la carpeta ejemplos y buscar alguno en este caso estoy usando el de hello world y me voy a copiar las dependencias para utilizar flutter web y las dependencias de desarrollo ahora sí, venimos a nuestro pubs, PubSpec yammer y reemplazamos nuestras dependencias luego de salvar hacemos un packages get Bien, lo que me está faltando sí es este override, porque estos paquetes no están publicados todavía. Por lo tanto, necesito decirle de dónde leer el Flutter Web y el Flutter UI. En este caso lo que está haciendo es leerlo del mismo, de una subcarpeta dentro del mismo repositorio. En nuestro caso lo que vamos a hacer es decirle que lo lea de, directamente desde GitHub, desde esta URL y en este subdirectorio. Ahora sí, vamos a hacer un package esto lo que va a hacer es clonar este repositorio git en algún lugar y dejarlo bien apuntado. Por lo tanto ya con eso deberíamos poder tener nuestras dependencias. Ahí nos está diciendo y ahí pasó correctamente. Ahora si sí, venimos a nuestro código vemos que falla todo porque lo que tenemos que hacer es cambiar los import que digan Flutter por flutter web. Este es un cambio que hay que hacer sí o sí y hay que hacerlo en cada uno de nuestros archivos que tengamos dentro de lib como ven al cambiarlo no tengo ningún otro error por lo tanto el cambio es bastante simple en teoría cuando flutter web se integre junto con flutter esto no va a ser necesario va a ser transparente y se va a cambiar con algún switch de compilación o vaya a saber cómo tenemos un error acá en los tests. de nuevo lo que podemos hacer es comentar todo esto ya que no nos interesan los tests. ahora sí ya estamos listos lo siguiente que queremos hacer es ejecutar esta aplicación Ahora, para ejecutarla, tenemos que ejecutar este comando webdev-serve que dependiendo cómo estén nuestras variables path lo podemos ejecutar directamente a través del de comando flutter pub global run dev, que es el que voy a usar yo, lo ejecutamos y serve. Y aparentemente no hace nada. Seguimos leyendo. Acá está el workflow que yo acabo de usar y lo que tenemos que hacer es Ver que acá hay una guía para migrar código existente que nos explica un poco más cómo deberíamos hacerlo. Está es el tema de las dependencias: que tenemos que cambiar el Flutter por Flutter Web. Si tuviésemos el Dart UI, habría que cambiarlo también. Y acá empiezan algunas cosas que tenemos que cambiar: una es que necesitamos una carpeta web, por lo tanto, vamos a crearla porque no la tenemos. Y dentro de esa carpeta web, tiene que haber un archivo que llame index.html que tenga este código y tiene que haber un archivo web main.dart que tiene que tener este código como ven acá hay un todo ese todo significa venir acá y cambiar el nombre de nuestra aplicación que es season01 episodio03 y el main.dart eso es para saber cuál es la aplicación a ejecutar todo esto ahora lo hago manual porque no existe el flutter create para web Perdón, o existe, pero yo estoy mirando un código que ya estaba creado. Se supone que en el futuro todo esto se va a autocrear. Lo otro que deberíamos poder hacer es el tema de las tipografías. Por ahora no lo vamos a hacer. Y nos estaría quedando ver el tema de los assets, que primero vamos a ver si funcionan. Ahora sí, con todo eso creado, vamos a volver a crear, volver a ejecutar el comando web server. Y si todo sale bien, nos tiene que aparecer este mensaje de que se está ejecutando en la dirección 8080. Lo abrimos y después de unos segundos, como pueden ver, tenemos una aplicación que algo se ve. Vamos a separarlo en otra ventana. Vamos a darle... Recuerden que esta aplicación está pensada para celulares, por lo tanto vamos a poner el tamaño más o menos como si fuera un celular. Y lo que voy a hacer ahora es traer el simulador de iOS para que veamos un poco qué está pasando. Como podemos ver, tenemos un problema con los iconos. Seguramente eso es porque no seteamos la tipografía. Pero lo que es los números y los textos están todos pareciera en el lugar correcto. El Custom Painter que genera esta diagonal y el color parece correcto. Cuando yo cambio de tabs las animaciones se ejecutan de manera correcta y el resto del layout parece que no tiene ningún problema, de hecho en este caso si yo extiendo la pantalla se ajusta sin ningún problema al tamaño de la pantalla, obviamente si yo la hago muy pequeña se rompe un poco el diseño y hace algunas cosas raras. Pero a grandes rasgos, esto funciona sin ningún problema. Para el tema de los assets, acá vemos que tenemos que crear una carpeta de se llame web assets En vez de la carpeta donde tenemos los datos ahora, vamos a cambiarla a ver qué pasa. Dentro de web, vamos a crear una nueva carpeta que se llame assets. Y vamos a mover nuestra carpeta assets ahí adentro. ¿Sí? Me queda como un doble asset. Reinicio la aplicación y ahí... Pueden ver que aparece mi foto de manera correcta, bordes redondeados y las dimensiones que tenemos seteadas en el código. La verdad que cuando hice esta prueba por primera vez me quedé muy sorprendido. La cantidad de cosas que andan bien y que realmente quedan muy pocos detalles que estoy seguro que es solamente hacer un setup de una tipografía. Y tendríamos la misma aplicación corriendo tanto en el navegador como en iOS. Sin haber hecho más que unos cambios de los imports por una cuestión circunstancial, ya que eso va a desaparecer en algún momento. No sé qué impresiones les dé a ustedes, pero yo veo con bastante buenos ojos este tema de Flutter Web, ya que con un poco de lógica para detectar el tamaño del, del navegador podríamos hacer unos cambios de layout, pero nada más que ajustar cosas a los tamaños por una cuestión de, de que tenemos mal lugar. De web no quiero profundizar mucho más Creo que es un proyecto que cuando esté integrado va a ser muy copado Vamos a pasar ahora entonces a ver qué, qué está pasando en el mundo desktop Por el lado de Flutter for Desktop existe dentro de, del mismo proyecto Flutter Esto se llama Desktop Shells Que es la habilidad de usar el Flutter Create, Run, Build, etc. Para generar aplicaciones para los diferentes desktops Actualmente soportan Mac, Windows y Linux. Mac dice que es el más avanzado por una cuestión de que está más cerca a iOS, que es algo que ya tenían implementado y es donde yo voy a probarlo. Este de Windows y Linux no puedo confirmar que también, que también anda, pero vamos a ver si en un futuro podemos traer una actualización. Acá tenemos que tener en cuenta algunos criterios, sobre todo acá en la parte de tooling, que nos dice que no debemos estar en el canal estable, por lo tanto, vamos a cambiar al channel master que es el que recomiendan para probar esto. Para cambiar de, un, de channel en Flutter, simplemente hacemos Flutter Channel para ver qué canales tenemos disponibles. Y en este caso, tenemos 4 y nosotros nos queremos ir al master. Simplemente ponemos channel master, esperamos a que se haga el cambio y se descargue todo lo que haga falta. Una vez que eso terminó. Hacemos un flutter upgrade para asegurarnos que tenemos todo el tooling en la última versión. Cuando termina de correr el comando, vean que acá se corre un flutter doctor, que acá no se especifica la versión, que estamos en el channel master y la versión 1.6.6 pre10, lo cual es la versión actual de master. Lo otro que tenemos que hacer es ejecutar este enable flutter desktop igual a true eso simplemente vamos a hacer un export en nuestra terminal y con eso ya te hemos seteado para poder correr aplicaciones en desktop cuando hagamos flutter run en alguna aplicación nuestra entonces vamos a ver cómo hacer un setup de una aplicación ya existente para poder correrla como desktop hay un montón de cosas más y lo más importante es, está por acá que es esto de cómo utilizar los shells hay un montón de requerimientos, de cosas a hacer, sobre las tipografías, plugins, entornos y lo que tenemos para poder trabajar es esta aplicación de ejemplo que la vamos a clonar y si venimos acá nos explica un poco cómo qué necesitamos para poder ejecutarla dónde está el código, la estructura y una página importante que es dentro de la carpeta que es el quickstart.md, no el readme que acá nos explica que como el flutter create todavía no soporta desktop no hay forma de crear una aplicación para desktop tenemos que setear muchas cosas a mano entonces nos da como dos opciones una es tomar la carpeta example de este repositorio y cambiarle el código que queremos ejecutar dentro del lib que es lo que vamos a hacer nosotros y si no podríamos copiarnos la carpeta linux, macOS, windows que está en el directory example y, y trabajar para, para ver que corra en nuestro proyecto ¿sí? yo lo, como quiero hacer un ejemplo nada más voy a utilizar este método que va a ser reemplazar el código del ejemplo por mi código primero lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar el ejemplo y ver que realmente funciona entonces nos paramos dentro de la carpeta example ¿sí? si ven es una carpeta que tiene la carpeta linux, macOS, windows la carpeta lib si nos... Si miramos, lo que tenemos acá es un main.dart que es el típico ejemplo que nos, hace hacer, que nos ejecuta el Flutter Create que tiene el contador de clics. Hacemos un Flutter Run. Como ven, todo esto lo trabajo en una consola porque el soporte del IDE está bastante verde y me es más cómodo trabajar en la consola. Y cuando termina, tenemos esta ventanita de macOS y cuando hacemos clic nos incrementa el número, la podemos cambiar de tamaño, ¿sí? es el ejemplo típico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar a esta carpeta lib, eliminar este main.dart y copiar los tres archivos que teníamos en nuestra aplicación del capítulo 3 en, nuestra, en la carpeta de ejemplo. Vamos a eliminar estos cambios que habíamos hecho para el flutter web y vamos a ver qué pasa si la queremos volver a ejecutar bien, de entrada vemos que la aplicación no compila y si miramos la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora vemos que tenemos por un lado este import y tiene esta línea que se tea que la plataforma actual es Fuxia, que es un sistema, un sistema operativo experimental basado en Dart de Google por lo tanto, en esas líneas se ve que son obligatorias para que esto ejecute. Vamos a copiarnos todo esto y ahora vamos a arreglar nuestro código. Vamos a pegar acá arriba, copiamos esa variable, es import y luego en nuestro main.dart. Ahora, antes de hacer el run app, debemos hacer un set de esa variable. Salvamos y volvemos a ejecutar el flutter run sigue fallando y vamos a ver qué otra cosa podemos cambiar lo otro que puede llegar a ser diferente es que esto requiere un asset vamos a ver de especificar nuestro asset que era la imagen de mi cara crear la carpeta y vamos a copiar del capítulo anterior la imagen mía vamos a dar un flutter run como pueden ver no, ha, no es de mucha ayuda la información que se nos va dando cuando algo falla eso nos da un poco la pauta de qué tan verde está todo esto vamos a mirar un poco nuestros archivos y ver si nos podemos dar cuenta que, cuál es el problema ok, creo que el problema es este package que ya no se llama de esta manera se llama example pues lo movimos a, otra a un proyecto que se llama example y eso puede ser lo que esté fallando Acá necesitamos también cambiar por example y ver si ahora sí ejecuta. No. Puede ser que, sea que no le guste los paquetes. Vamos a hacer un import del archivo directamente sin el nombre del paquete y ver si ahí tenemos mejor suerte. Otra vez le damos al run y ahora sí tuvimos suerte y nuestra aplicación está ejecutando. Tira varios warnings porque nuestro tamaño de pantalla está medio chico pero a priori ya les digo que la imagen se ve bien, el canvas se ve bien y si esto lo estiramos para abajo, tenemos nuestra animación. Voy a traer mi aplicación de IOS, como pueden ver es sorprendentemente parecida. Si yo tengo soporte de animaciones, eventos, bordes redondeados, custom painters, todo lo que hace la aplicación de I corriendo en IOS lo estoy viendo en la aplicación nativa. Tiene un defecto, sí. Esta fila, este row de esta aplicación nativa no está yendo al 100% como debería. Por lo tanto, habría que hacer un poquito de investigación, pero la puedo cambiar de tamaño y se ajusta todo a la perfección. Obviamente, si me voy muy chiquito, tengo problemas de Overflow, es algo esperable Pero para un tamaño parecido, o un aspecto parecido a la de un teléfono, anda muy bien Muy bien gente, para ir terminando Acá les dejo las tres aplicaciones corriendo en paralelo IOS, Web y Desktop Como pueden ver, los proyectos están bastante avanzados, aunque tienen algunos detalles Pero vale la pena empezar a jugar con ellos, para empezar a ver sus capacidades y vamos a ver si más adelante, cuando esto se estabilice, podemos tratar un ejemplo un poco más avanzado, por ejemplo con Firebase. Eso es todo por el capítulo de hoy. No se olviden de suscribirse, dejarme un comentario con todas las dudas que tengan respecto de estos proyectos y compartir el video. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego.